Yo me permito darte mi opinión Pasa de todo y vive con pasión Ríete del mundo y camina Si te preocupas demasiado mal terminas Si prefieres reírte, ríete ahora Eres libre si prefieres llorar, llora Eres muy libre Si te ha fracasado un sueño Eso pasa Si te ha dejado un amor Eso pasa Si te está afectando la inflación, Si sientes que está mal tu corazón Si no puedes terminar el mes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 y hasta que llega ese día, nada es el final. Y si decides marcharte, no lo hagas. Encontrarás donde crees que será la gloria. Las mismas miserias, las mismas cosas. Sigue donde estás, ella dirá la historia.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 Ríete del mundo y camina, si te preocupas demasiado mal termina.